Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a empezar el estudio del tronco del encéfalo y, en, y concretamente estudiaremos el mesencéfalo, que eh, será ese segmento eh, que estará, eh, un segmento corto, que está situado entre el diencéfalo, el tálamo y el metencéfalo, que veremos encima de la protuberancia. En este corte sagital Vamos a poder ubicarlo bueno, pues en esta región. Está compuesto por eh, dos estructuras, ¿vale? y para ello vamos a identificarlas aquí. Bueno, este, esto es el tálamo, con lo cual va a pertenecer al diencéfalo, ¿vale? y nosotros tenemos aquí estas estructuras, estas fibras, ¿vale? que es lo que denominamos pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales no son otra cosa que un haz de fibras. Son un haz de fibras eh, que conectan la corteza motora con la médula. Eh, incluye, eh, bueno, ponemos aquí fibras. Eh, va a incluir también lo que se denomina sustancia negra que son, eh, pues un, son un macizo de neuronas de, de cuerpos eh, celulares que lo que van a, generar, a producirnos va a ser la liberación de dopamina. Por tanto, eh, la función de esta sustancia negra no es otra que la de iniciar y controlar el movimiento. Ponemos aquí función, será la de control... Y también la de eh, inicio del movimiento. Por tanto, cuando nosotros padecemos Parkinson, y esto lo he puesto aquí mal, Parkinson... ¿Qué va a pasar? Se va a producir una degeneración de estas neuronas de la sustancia negra y, por tanto, dejarán de producirnos dopamina. Otro elemento o estructura importante dentro del mesencéfalo eh, es, pues, son cuatro macizos que forman lo que denominamos los tubérculos cuadrigéminos. Y los vamos a localizar aquí, fijaros. ¿Veis aquí? Está en la parte posterior... Del mesencéfalo serían estos de aquí. Aquí los tenemos. Bien, a estos tubérculos cuadrigéminos se, también se denominan tectum. Ponemos aquí tubérculos cuadrigéminos ¿Vale? que también se le denominan tectum. Vale, tenemos, si nos fijamos bien, hay dos que van a ser superiores y dos que van a ser inferiores. ¿vale? Entonces eh, podremos hablar, por tanto, los superiores se, este, se denominan colículos superiores, mientras que los inferiores se denominan colículos inferiores. Vale. Los superiores van a estar relacionados con la vista, vale. mientras que los colículos inferiores van a estar relacionados con el oído. Por tanto, eh... Estos, estas estructuras, estos tubérculos cuadrigéminos, eh, son importantes debido a que va a recibir eh, la información, hemos visto, tanto de los ojos como de los oídos, ¿de acuerdo? Y lo que van a generar va a ser una respuesta eh, motora rápida. En el, caso, eh, en el caso de que yo, por ejemplo, lo que vea sea una sombra eh, oscura o que vea una araña o un peligro, de acuerdo pues esa información que me va a llegar por la vista a los al colículo superior lo que va a hacer es que gire la cabeza y me prepare para correr y escapar lo mismo va a suceder en el caso de que yo escuche pues un sonido enorme grande o que me den un susto una palmada y yo esté distraído me den una palmada y me asuste de acuerdo lo que va a pasar es que esa información va a llegar rápidamente a, a través del oído me llegará al cerebro y genera al colículo inferior y generar una respuesta motora rápida, que será girarme o escapar, ¿de acuerdo? Pues ponemos aquí la función antes de terminar, ponemos que recibe información, o no, sino eh, proporciona una respuesta motora rápida, Ante, bueno, ante peligro. Pues nada más, hasta aquí este mini vídeo en el que hemos estudiado el desencefro y sus estructuras. Eh, si tenéis alguna duda o surge alguna duda, no dudéis en usar el foro, preguntar en clase. Venga, nos vemos, hasta luego.